Tira ahhh ah, Tírate, Tira me, tira me, tira tira Imbécil no, sí. no me acuerdo Estamos jugando Minecraft, no, Minecraft Minecraft, no, no. me quitaron oh, el LL. no, joder, no. Ah, esos enemigos son buenos contra Mar, sí Si sí, bueno, si el P, si el le si saca difusa que lo más probable es que saque Me caga, el ClockT me caga no, su ember la es tío. guano ¿Quiere cualquiera que quiera jugar en Ember? Oye, oh, empezó con su Ember 4, puta madre Oye, oh, yeah, acá 100% jugado, ¿qué hablas, Faye? El Kifle la ha visto en mi Ember, ¿eh? Mi King con nalga <risa> de coño, ¿hoy? vamos a <risa> subir, vamos a subir 3 de pero tú qué vas a saber de mascota, dime amor, pero te tapita, hoy me te malcrias, ¿quién está piquiendo 90? 90? Tiempo de penalización! ¡Oye, hagan hace su mundial porque ese pata si está esperando es porque está craneando, ah, quiero sacar, morphing, ay, no mames, bueno, tenemos, demuestra, menos mancebo. Demuestra que la arcana no es por Menomás la se le un pin, también lo, lo pueden cagar. No, por eso digo, Dios. O sea que. Es verdad, este es típico, el tijo. Tu oídita nomás. Yo lo, yo lo saco, yo lo saco. No, digo, eh, a ver. Trepe el boy. El boy es. Tiene ulti, sin arcano tiene que hacer todo. El arcano te da poderes. El arcano te da poderes. Liderando, liderando el Ember. Liderando el Ember. El hembre. O ese cocodrilo, ¿qué fue? dinosaurio? ¿Cómo es ese dinosaurio? Un dios No, hombre. más el gaso. ¡Oh! <risa> ¡Oh, mía. ¡Yo tengo Oye, ya no tengo las, las... ¿Cómo se llama? Esas nueve no luces del evento. Nah, les... Yo Siempre. nunca le he gastado eso Borre. Bueno, pocas veces, pero tenía bastante. Entonces por un tiempo, mano, esta vez es para gastar, ¿o no? Ah. Yo tenía, un, tenía un montón, tenía, un... Oh, ¿Cómo se ha jugado todos? Oh, no, se rompe ese arbolito, ¿no? No, ¿no? ¡Oh, mira! Está, un sin no. ah, pues te acuerdo que como yo le he bajado la gráfica, ¿no? <risa> Esto no me da sin pie, ¿no? No, no. Yo le la ¿no? ¿Qué más, más animalitos vemos por acá? Mira, acá hay una polilla creo que estaba... Una mariposa. ¿Qué más encontramos por acá, a ver? ¿Dónde está el Ahí me voy a mi línea, no me juego, okay. ¡Qué burro! Se agarra moneda, Pero no, <tose> ay, ya, bueno. ay, que no. ¡Tío, wey! ¡Tío, tío! ¡Tío, tío! ¡Tío, tío! ¡Tío, tío! ¡Tío, With divine grace, with blastor, we'll be no, no, be Follow We'll be back. We'll be No la siguiente, eh. Ojo, busco América. ¿Está la? Es América. Manténlo ahí, manténlo ahí keep ¡Eso es lo que Ah, este pensó igual que yo weón, pensaste igual que yo weón, voy a ir de fallo. No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. ¿Te no, pero que me haya muerto. No, no tiene nada. Ya he gastado todos mis mangos, así que no valía la pena que esté ahí. Y ni mana tenía. Bueno. <laughs> <laughs> Nothing to it <laughs> Elephant <laughs> <laughs> Tengo muchas vidas, que me la puedo meter Acá está esta susto, ¿no? El que ya tengo otra vez eh, mi... Me gusta que lo amarro, ¿eh? Lo puedo amarrar uh. Tiene el tic con toda la carga Este es el verdadero, no sé cómo se marca acá Nice. También es debiloso. No tiene muy No a venir a sal, pero así que... Almost there! Oh Yes, oh. please! He's okay. All in uh. Never refuse gold, Griffin. Uh, to what end? Uh. Oh, no, no, te lo permito. no, tío. no, no, permito. no, te lo permito. Ay, ¡Te traigo mierda! ¡Te traigo mierda! ¡Claro! ¡No tengo nada! ¡No llego! ¡No llego! Voy a bajar un trozo en su primera... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ay. Casi se marrona Salió el perre ni cagando, no creo amarrar? No, Ember ¿eh? 4 creo. Respeta el Ember 4, ¿eh? Ay, cómo se mueve ese Ember malcriado ¡Oh, mira un escarabajo! Ay, un... imbécil! tu su burro ¿Qué? No por su voy por te puso rona. Lo que viene y ¿Qué con el ¿Qué con el el ¿no? ¡Mi spear leads away! ¡Ay, ¡Chicos, acá! Muere, creo. No tienes nada, mano No, que me un poco más. Voy a intentarlo, pero ¿quién un Mine? ¿Vale, va a estar nomás? Tim, Ping Ping basic hora que ¡Oh, te limpies Hotin Warcraft Warcraft Warcraft Está la... toda una película ¿Tu película bueno, mi película. ¿Qué se llama? Picolícula? La no. <laughs> <¿Pito laughs> La <película, laughs> okay. Tío. Oh. Bien, bien, bien, bien, bien No, tío, dale, dale Corre, oh, peta a tu tío No oh, tío, gatito Oh, mira ese gatito lo que está haciendo es un gato de Es un gato de Yo le he dicho de rajado, es burro ese rajado, yo le dije What? que se vaya por ¿Sí? Seguro Se burra bien, pato. No sé por qué acaso le metí eso. Sí, Quería ver si el pato era de sí, las personas sí. que que engañan con su pelo. Sí. Sí. Sí. sí. sí. Es pele, de mira. Es la de la pele! Ahí va, el pele, que Se murió el pele, no jodas, no se ha el pele. Ah, oh, vale, vale, está bien, está bien, está bien. ¿Todo... No está se ha muerto, no, está que Pégale. se Mira, diferencia. ¿No? Ahí, anime <risa> FLV ¿Para? ver? Para mí, para mirar y aparece porque si, ya no... Ah, no a ver, anime L, Anime FLV ¿Anime o anime FLV? ¿no? Anime FLV <risa> ah, es un flv o, oye, Pedro. me me Bueno, miento, así no es. Eh. Tiene el que así no es. No eh? Ese, creo que Sí. ¡Team! Este, estos estos patitas de medalla baja piensan que uno no va a gastar todos sus poderes en matarlo, ¿no? ven al pinche, pincho, mete todos mis poderes, ¿no? Yo, no Yo sí no lo voy, sé, voy a gastar, weón. Se vea un guano... ¿Y Tim? ¿Qué está haciendo Tim? Ese ¿no? también es una novela, weón. ¿no? Oh, este weón! Por... Este es que no lo clave, oh. No tengo a ti para abajo ahí. ¿O sí, que tiene? Dile qué tiene, ah. Eh? ¿O oh, si tienes, eh? Eso eso. Bueno, oh, no mientas impacta. no soy inglés. Quieres engañar. Tírate, tírate, tírate, ganador, me <risa> No tienes tercera, ¿no? ¿Cómo se ha muerto con tercera? No, <risa> <han> <risa> <risa> ¿Qué es esa mierda? ¿Qué cosa? ¿Me escuchas ese sonido? Tu perro... Ese es steam. <risa> es? <¿Qué> es? <risa> <¿Qué> es? <risa> oh... Me controla todo La <risa> verdad que se muere, <risa> creo <risa> Oh, acá lo escrito cuando Diego no da oro, qué Oh, tú te fijas oh. ¿Tú el ¿Quién es el champiño? No lo mato ni cagando. No lo maté, no, huevón. Que mierda. Es un burro. Faltó un segundo, como dos segundos. Oh mire ese gatito. no me te ¿Ya está visto, abuelo? Go, go, go. ¿Ya está listo? Go, go, go, go. Ya más no, burro, para que vayas a dormir ya, abuelita. Muy tarde ya. ¡Ay, oh, mi ¿Qué no, ¡Uy! fantoso, ¡Eh! ¡Déjalo de aquí! ¡Déjalo de aquí, aquí! ¡Ay, Dios! acá tiene este palito este es agarra más alcance de ataque ya, ah de ataque más rango joder la la Sí. No tengo... manao No sé qué son ítems son estos, sé que este es el... Ya, yeah, Dragon lance Amuleto de la Sombra, ¿qué hecho es eso? Oh. Sí. Oh, siempre con los todos todos este mosquito de mierda Sale, weón, ponle España, weón yeah. Oh, igual gratis ahora 5 es es el 6 es también eres el 0, yo ¿eh? ¿Que no, no, no quiero salir no 7 Oh mal, crío. Abajo está muriendo tu tío abajo es muriendo tu tío ah es Oh, soy voy a empezar con palo creo, Habla, ¿eh? imbécil, estoy hablando. ¿qué? ¿Qué? ¿Qué? Es ese mar, ¿no? ¿Qué? Más? ¿Clases de La ¿Qué? Ahí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? va ¿Qué? gastar ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? lo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Ah, que club me ha metido así. Tiene vanguard el club por si acaso. No. No lo Vanguard no tiene otra, hombre. ¿La, la mató? Bueno, ahora sí. Ay. No sé si... ¿Qué tiene el club? Tan pavo, eh. Pense pute club y gozo para que estés si ahí bailando, ¿no? Mil, mil. Yo mando, yo mando. Si yo te omite, es mito, en Arriba vamos a matar a un ladrón y es muy fácil de matar. Ya tengo. ¿Qué es? Estoy mazo a veces como que se queda ahí, paradito. Bueno, un chaleo. ¿Que es? ¿Qué es tax? ¿No es tax. Si que es la hora, es las detesto. ¿Por qué me disto? Bien, me está al siguiendo ¿tú? alguien atrás. atrás. ¿Por qué? ¿Qué? A ser uno no muere, creo. Si entramos todos bien, entramos. El lo único que tiene que sacar es el avión en su dago, para que haga un buen impacto. Puede caer esa torre, ¿o? Están arriba, hombre. Atrás, mira, atrás. Certe pelo. A ver, me atrás. el ¡Ay, qué burro! Mira, corta, una, una, una más, otra, más Mira, mira, que tiene Clock, güero No, no sale, no sale la... Uy, oh, ¿lo puedo clavar en su propio esto? Gozo, ah ¿eh? <risa> No, no sale, güero Oh, es es un Si, si se la caga el Morpid no va a poder hacer nada Está oh. en misión Pulgar Este Pulgar es un guano eh. Más a torre, torres, objetivos, ese se está haciendo objetivos, son. Mete un bicho, mete un bicho. Ay, qué papá. <risa> no, hay que ser objetivo, son. Se van rápido torre, uno matando. Ya ¿eh? <risa> yeah. Se sí, cambió, no? es ah, sí. Mira, Big Dota donando, huevón. ¿Sabes lo que es eso? Rosa. Mira, mira aquí. Lata acá. Uy, se lo te, Y, no, llega, no, llega, no llega. En Dota 1, do cuando yo juego Marcy, salto y meto la lanza, reacción más rápido. Aquí el R se me queda colgado. ¿no? Tengo que hacer doble B para que el R me reaccione. Bueno, la legión vete cara. Cuidado a baitear, weón. Hola, chicos, cuatro ¡Oye, de abuelo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oye! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! no para conocer esta aquí a contigo no que cuando cuando va, lo matamos Necesito a alguien fuerte Tiene la arma Tiene la arma de Lo voy a jugar nomás, voy a joder Culdown, cool 40 segundos tú lo no mando ese imbécil, ¿no? ¿eh? 40 segundos de... de No, no, no, no, metió no, ¡Puta madre! ¡Qué eh, mierda! ¡Qué no, madre, no. Me, Mejor metía en la torre de me... oh, aquí. No, no, Es que ahora no es peso, ahora no es peso. ¡Oh, ya tiene la música, boludo! <tose> Todo oh, mira acá yeah. hay en Acá siempre hay una ardilla, vamos a ver si acá se tapa ta ta la ardilla Tú cortes este arbolito Oye tiene le L de son del tele oh, no. ¿eh? Cuidado No está okay. se ve. Sí, el ardillo La tracks está por acá es la traza de cantinfler? gana gana? No, no, no. no tengo nada de poder ah? no tengo nada de poder ah? ¿eh? yo creo que tan bueno si con el champi no puedo matar gozo pero no tengo nada y el pere tiene difusa no? no estoy muerto a la mascarena! ¿Por qué no baila? ¡Qué asco! ¿eh? No, ¡Qué asco ese negro! ¡Ah! Oh, Puedo entrar ahí, pero... My plate, malo Muy Nevero! Ya, siempre de esos tipos. Eh, se lo hecho en inglés, todavía. Ese ítem es mío. Ese ítem es mío. Ah, ese no te recomiendo, te baja el daño. ¿Ah, sí? No, la abuelita te baja el daño. Menos 30 daño de ataque, échame la gampion. Mejor usa el equipo especialista y eso queda por eso fue daño y atributo y vale vale <risa> el equipo especial Ese es eh, el cerequito de tipo no, flex lo algo así si eres un error rango y golpeas golpeas como tirador Es sea. un golpe de extra <risa> <risa> muy malo ese golpe de me voy a poner más a la gente Puede morirse ese morphing, ¿eh? tengo buen daño ya, lo vuelo a la mierda, me cago Buena bien Ay, y acá se funciona la olla. ¿no? no es como en Dota 2, no? Digo, no es como en Dota 1, no? Acá sí corta la 100% no te deja curar Ay simple! Kutcher nada me perre, mira bueno, por eso digo mi, mi, mi urla, por qué no Vete tu urna sticker, yo ya tengo la urna, la voy sí, a- sí. Me, coque, me coque. Porra, no, estoy no, no, no, no, no. Mira, te pierde un burro por acá. ¡Cabrón! ¡Oh, ah, patito! ¡Te, te has todo el daño! ¡Oh, la mierda! ¿no? Por lo. Va, va, vaquen, maquen, ya están todos ya. Vaquio bien el... ¿Cómo se llama? La track pues Yo le calculé de que seguí en la sombra, me metí, metí arena, pero no estaba, ya me peleé seguir hasta la final ¿eh? tiene mante esa rata de, de dos patas de tío lo detesto podemos me echar ¿eh? tan cabezón de la chimba si piensa que van a romper la torre ¿eh? Podemos mechar ¿eh? hasta las últimas, podemos entrar incluso. El no, mapa que cocha aparta, puta. <risa> eh, vamos a hacer ya. Yo estoy en su malta. No tiene como dispararse nada. Ah, oh, lo se, se murió. Ah, no mapa. Ah, qué asco, el Morpín Compe Poder está acá, weón. Pito. El, el, el, el, el, el rato? de verdad tenía la Macarena, pero acabó todo. Mm. No, pero también metimos la arena aún. Chapé la buena la atrás la, la y eso que el de lechero porque está, también estaba afuera El pele ya claro es un problema acá cuando se arma, peón Es un vuela con todo su golpe rápido cualquier quiere. Vamos problema ver no, sale pero entre, entre los, los que tenemos daño en expansivo, lo podemos matar rápido. con el un ping. Acá está el pele, ¿no? No, oh, mira, se va a farmear ahí, está cagao. Tiene que morir esa caca. Cago. ¡Oh, no es sencillo. La por defensivo nomás. No. No sé. No, no, no. Atrás está, Ahí está atrás. Y acá sus copias enfocan mucho, pero acá se fomien rápido sus copias. Ahí está verdadero, ve. Qué el verdadero que está clavado. Está abajo. Al se por acá no antes ustedes? itu <tinted -1> <SILA> <SILA _ Bład -2> <SILA> yang <SILA> Arte Ni bien descontamos gente, tenemos que romper sus torres, o no vamos a sí. perder la acción Esto no lo vamos a ganar este, matando a todos los enemigos, porque va a ser difícil ¿no? Tenemos que descontar dos guanos y empezar a ir todos juntos a romper ¡La ¡Cuánta experiencia tengo! mi mierda! ¡Oh, mira ese pelado! Tiene un... <ríe> Darrita da a tu corona! ¡Ese es tu cabello ni cagando! ¡Cabello <ríe> qué feo! ¿Tú tú? Ay, qué Ay, mi te que respete mi ñata. <risa> no no tiene no, no, no, no, que respete mi ñata. Como dice ganador, de. ¿El No, no se echa un pin por se tanto, puta, pero necesito tener más impacto. No se echa pin que vuelan a uno. No se echa un pin que anda por el bosque y un poco poca vida y lo paran gomeando. Si me parece, el pato Si se saca más vida, no va a cagar. No va a todos nuestros poderes, son. Fíjense, donde va a matar Arriba, aquí está muriendo No juegas ese Oye, chon, Te te No es porque el chon pinta yendo ahí, weón No estaba rochan, creo Si, sí, se están haciendo, se están haciendo ah, Tiene monk, tiene monk, venga, venga, man, venga Venga, tengo mana No lo no sé, no tiene, no tiene mana, weón. ¿no? ¿Tiene cúpula? No tiene cúpula, huevón. ¿no? La... Meten un remanente y salte con otro remanente a ver No. Maquea Ay no mames Ay Que tal vete, doy ya, ver, vete vete, vete ¿Qué la, Que te rushan? vete boh Antes que te come hermana Vete Ya vaya, se voy se voy se voy Patito, lanza, pa. No, está bien, está bien, ¿cómo? porque era peor que si rollo, no en el Rocha, ¿no? a pelear acá y que pierdas, no importa, pero ya me tiro. Ya yeah. Sí, era mejor eso, ¿no? Tiene que tener un buen daño el boy le falta daño Oye, ahora el boi está calato, ¿qué fue, huevón? No entonces digo la maldición, hombre. No, la maldición hermano ¿no? Germán tiene No permite bien ahí está bien ahí te esa agrega muy bien, ahora zapate un... Claro. creo que Ford sería la opción bro acá vas a ¿por qué tienes ese pata loco? haz una caca, o. ¿por qué tienes chupito? mira ese echar un ¿no? Cuidado que el pele lo baitea, no no no hagan no, eso, ten cuidado Oh sí, player. a lo quemaban sí, sí. Me echar así junto a los tantos que toquen con la huevo No, no sirve su ramas, al menos que lo maten al boy joder. Lo mataron ¿no? The Nargo is now going to, go, going to, go, going to go. is under attack. The Nargo is under attack. The Nargo is under The is su cantinfla estaba viniendo a ¿no? atrás, la atrás, ¿no? De ahí está mal, chamo. Sí, sí, porque, ayudarles a, a borrar cosas vacías, vamos a ver tienes que haber tenido un atajo. Ya no está se puso improvisado, improvisado. Bueno, al menos murió el morfito. ¿O cómo se está? llama el agaminchar? Piedra del vacío. No, se llama fragmento de Agami ¿Quién me lo <risa> No. Fragmento de Agami está No supimos nada este Gota, nuestros torres están bien intactos, podemos ganar un Team Fire Oh, el Mopri está muerto, ¿qué se nos saca, huevón? Estoy empujando la línea de arriba Oh, ya, wevón, Mopri está muerto, deberíamos estar rompiendo todo su su T, ganando el TF, ¿no? ¿qué fue, weón? <risa> Mira, acá está fermando. No sé quién si es el PL, puta, vaqueo de uno. Eh. Si, sí, el ni era. Necesitamos jugar acá aún. Eh. Ya, ahora se si me ha muerto. No sé, puta. Oh, mierda. ¿Quién es ese? Ese creo también sería morir. La rasa tiene el pele ya, weón, la mierda. Tenía que sacar pero peco museo, porque aguante más. Si tuviese sacar la gente lo matamos, estoy miedo este, el Mark. Ella. No. No, hubiera esperado un toque ahora. Está bien porque si él mate cúpula, yo siempre voy a estar atento a la cúpula de él para meter la arena. Al ras. Ahora sí, mano, tenemos. estos dos tenemos que ganar, weón. Si perdemos sería por burro ya, aturdimiento para el lance, que se aproveche esta huevada. ¿Tú crees que te rogar? tantín Fler? O si lo borrugaron? Si el Leviatanga se furraba ese aquí con nosotros, ya perdieron. ya No tiene, no tiene, no tiene. No, pues mejor de ellos sería si gasta. No me cabe, yo creo que no. Pues ya, me empiezo cobras Cobras, cobras, cobras, para el villano Para aquí villano, el Pele también se lo matamos Ahí está, Bien, carajo, la está cagando, ah El Pele está abajo, rompemos normal todo su mita Está haciendo huevas el Pele Ah, mierda, este viene Pele, Pele, Va a ser chichiste, va a ser chiste, pero no le comemos, no le tiene un tarraje, ¿no? Descoge, coge vos! cabrón. Detrás el pele veo ¿no? ¡Torre, torre, torre! ¡Pega torre! ¡No más si te echando. 20! ¿Qué ¡Torre, torre, torre! Mientras que no me baje mi mano a mí, todo piola, porque ya tengo arena y ahorita le entro ¿Eh? Cuidado, el morpín ahí, allá. Ah, conchas. Están tralentiados. No importa, no importa. ¿Por qué no vaquearon? Yo era para vaquear, mamá. Era para que vaquen los que se dejaba. Yo no podía. Se creer. murió el pele, putre su tenía sobrecabeza y más vaquen todos. Yo me quedé para ayudar al boy, nomás son. Yo me tengo que meter hasta acá para matar al Pelen. ¿no? Bueno, tú más que te mueras, yo me quedo más que nada para ayudar al bollón. Bueno, que chucha, pero al menos no se ha muerto el bollón. Para eso me quedo. El Ojo, ojo. Cuidado. Rafa. el libertad tiene refresh. Mm, no creo que sea tan pro de usar bien su refresh. A menos que le demos la oportunidad en una TF tan obvia. Oh, está medio, está rompiendo. Van a ser objetivos nomás. Ya el Morphin quiere romper todo. ¿No, mira, baila no, mira, la no. matar. ¿Murió? ya ahora, ¿o acá No hace nada de ese tipo. No, huevón, no, el Morphin te va a cagar. No. No me que me voy a morir, ¿no? Mándate la mierda. No te mate, Ya te Ok, buen ítem ese Glamir. Para el margen, si esto más. Es de esta la a ah, Mario. Si hubiese estado atento, lo hubiesen ¿Quién está arriba? El, el... Se pagó el morping, ¿no? Sí. Si le entramos, no tiene BKB, creo, se muere. Ah. Y facilito, se muere. ¿Dónde voy? Sí, arriba. No, si es el pele, va a aguantar mucho. ¿Quién está arriba? El morping. Vamos, más huevón. Se ha para quedar desahogado. No, vamos, vamos, más. vamos. a romper nomás. Otros a buscar al ¿no? morping lo que quieres? Mantén cuidado, ten, ten con tu mano llena, cuidado que te entre el clock y salte el morfín. Creo oh, que vaqueamos ya quedarnos, aquí Ay, Roshan pero... Un gatito. Tratemos de buscar con smoke ahora sí, o? Oh. No, hay Puta, moco smoke. Por acá va a haber un guano seguro, puta, por, so, acá Ya lo vi... Es burro, es burro. Okay, gotcha. El, el, el, el Leviatán todavía no tiene su... ...un creo. El eh, eh, templer, oh, agarra sí. toda la reliquia, corre, agarra toda la reliquia. La reliquia, intemporal, eh, in esa mierda. Guarden, no, guarden, guarden, para, la... para saber en cualquier momento en donde están y así pues que se iniciaron. Esa güey no va a aumentar tu daño mágico. <risa> Entre 300, este el romero. ¿Tú qué dices, pato? ¿Me saco redia? No, wey. We. ¿Qué es bien, bien, No, no Redian A Chon podría ser, pero es hace rato A Chon vuela mucho, rebota del, del, del, del, del, ¿cómo se llama? Del, del, del, Sí, pero ahí... Acá tengo el No, no, ya están viendo ellos, vamos a chocar contra, contra ellos No, pero para hacer un... Si no tenemos bar No, es que si chocamos, nos vamos a rebotar y no tenemos bar Arriba, arriba. Casi vale. me muero, huevón. Cachó. No hay entrada, puta, creo que no, ojalá que no me vean, huevón. Es, ¿Qué ¿Qué te va no te vas a ver, tu y dice ya es no para ese forro para ese forro tú sabes lo que es que un gran te está mario que se paguen que se paguen los demás weon, vamos creo que es todo mid ¿no? no. que se paguen los demás y vamos rochen ya. si sí, ahí también. No tiene hoy. No tiene hoy, verdad. No tiene boy, ¿verdad? Tú no sabes imbécil, ¿eh? ¿no? ¿Quién diría que lo sabe eh? Hay creeps. Trajimos creeps? No, no. toque. Todo, todo, todo, ¿ah? ¿eh? ¡Señores! ¡Se está cantando! ¡Se está rompiendo la torre! ¡No gastró boy! ¡Buen burro! ¿Sabes lo que es ganar esta guapa <risa> contigo, yo Milagro. <risa> <risa> no, está bien, el HC se armó y, y paró de cabeza esa cacas. Porque nosotros ya no teníamos daño ¿eh? y el HC fue el que le paró de cabeza al, al, al boy. Al digo al, al muerto Está bien, está bien. Si no tuviésemos te tenido HC, ¿quién no iba a parar de cabeza a esas cacas? No, <risa> <risa> no pues está bien el Glamier. Cállate tú, yo voy. Puede A ver, ¿quién? Yo tengo mi coronita mínima. ¿eh? Siempre en todos los otros tengo ah, mi coronita. El, el, el boy nomás. Oh, puta manica cagando Yo no juego entonces, a ver, a ver. Hey Gar, me tocó una falda de la guardiana Celestolus, o de la mirana, una falda Oso, oso, oso. Ay mi corona, ¿por qué lo tiene corona? Es una caca, No, una caca, oon Yo doy su porte a... ...la recorte por... ya Le doy su para acá abajo Ese chon ping dislike le puedo dar? A no denunciares, no? Denunciarlo. yo ¿eh? que tuve la experiencia de denunciar por la búsqueda, ¿no? vamos mierda Del enemigo nadie juega bien para mí, ¿o? No, pues. Nadie, weón One X, ¿no? Habla, ¿una vez? Puede ser Habla, pero... Oh, pero... Un, un, una... Ay, imbécil estamos listos, yo ¿Sí? ¿Pero Claro, pero... Si sí, todos se han puesto listo, estamos rey. No digo, o sea que va, va, vas, a grabar tu mierda o no. Ah, weón, ya grabé, voy a cortar el video ahorita, no tío no.